Dios les bendiga a todos en esta hora. Gracias por escucharnos en este estudio que daremos hoy. Les saluda a su hermano y amigo, el reverendo Francisco Orlando Gómez, en su programación, Aprendiendo de su Palabra. Hoy daremos un interesante estudio sobre las formas de tentación. Pero antes vamos a orar. Amado Dios, ante tu presencia vengo en este momento para ante todo darte las gracias por esta oportunidad que nos brindas hoy en traer este estudio bíblico sabemos que será de bendición a todas las vidas que nos escuchan úsame como canal de bendición y permite que todo lo que exprese aquí sea bajo tu santa y perfecta voluntad gracias a dios amén bien el título que tenemos para este estudio de hoy es formas de la tentación formas de la tentación Número uno, vamos a empezar con el tópico, tentaciones que provienen de gente que se oponen a Dios y a su palabra. Jesús y sus discípulos muchas veces se enfrentaron cara a cara con este tipo de tentación y pruebas de pensamiento enfermizo. Marcos Marcos 16.1 dice, llegaron los fariseos y los saduceos para tentarlo y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Mateo 19.3 dice, entonces se le acercaron los fariseos tentándolo y diciéndole, está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Mateo 22.18 dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Marcos 22.35 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo diciendo, marcos 8 11 dice vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para atentarlo marcos 10 2 dice se acercaron los fariseos y le preguntaron para atentarlo si era lícito al marido repudiar a su mujer marcos 12 13 15 dice le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que lo sorprendieran en alguna palabra Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre, verás, y que no te cuidas de nadie, porque no mira la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Pero él percibiendo la hipocresía de ellos les dijo, ¿por qué me tentáis? tráeme un denario para que lo vea. Lucas 11, 15 al 16 dice, pero algunos de ellos decían,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 esto decían probándolo para tener de qué acusarlo hechos 20 19 dice sirviendo al señor con toda humildad con muchas lágrimas y pruebas es que me han venido por las hachas perdón de los judíos primera de pedro 4 12 al 13 dice amados no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera al contrario Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Como vemos en estos pasajes, una manera en la que el diablo tienta o prueba a la gente de Dios es por medio de otras personas y por medio de la persecución y la aflicción por la palabra de Dios. Luego vamos a examinar aquí cómo manejar este tipo de tentación. Pero primero vamos a ver las otras formas que la tentación puede adquirir. Número dos, Tentaciones provenientes de los propios deseos. Los deseos carnales son otra vía por medio de la cual alguien puede ser tentado. Santiago 1, 13, 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado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 En esta categoría, la fuente de la tentación son los propios deseos del hombre, es decir, viejos deseos del hombre que lo han seguido a través del tiempo, tales como el deseo de ser rico. Observe lo determinante de los pasajes anteriores. Ellos no dicen que cuando usted es atraído por sus propias pasiones y es seducido, tal vez caiga en tentación. No, lo que ellos dicen es que tú definitivamente serás tentado. De igual manera, ellos no dicen que si tú deseas ser rico, quizás caerás en una trampa. No, lo que ellos dicen es que con toda seguridad caerás en una trampa, la misma trampa que lleva a los hombres a la destrucción y la perdición. Como Pablo también nos dice en Galatas 5.17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Romanos 8.7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Las tentaciones de esta categoría, aquellas en las que nosotros decidimos entrar, atraídos y seducidos por nuestra carne, el hombre del pasado. El resultado, de nuevo mantengamos en alto el volumen de las escrituras, pecado, destrucción, perdición y muerte. Continuar con los deseos de los hombres del pasado es un asunto muy serio como las más serias consecuencias. No nos engañemos a nosotros mismos pensando que quizás porque somos salvos por la gracia, eso significa que somos libres de continuar con los deseos del hombre del pasado y de alguna manera escapar de sus consecuencias. Galatas 6, 7 al 8 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿qué debemos hacer? La palabra es de nuevo muy clara. Romanos 13, 11 al 14 dice, Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño,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 Efesios 420 al 24, dice, «Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad».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 En estos pasajes el protagonista principal no es Dios, sino nosotros. Somos nosotros los llamados a quitarnos al hombre del pasado y ponernos al nuevo. Somos nosotros los llamados a renovar nuestra mente y somos nosotros los llamados a proteger nuestro corazón con toda diligencia. Sí, sin la ayuda de Dios no es mucho lo que podamos hacer, pero la ayuda de Dios viene a quienes están dispuestos a seguirlo a él. No nos engañemos a nosotros mismos con la idea de que de alguna manera seremos cristianos fructíferos, mientras que al mismo tiempo nuestros corazones y mentes siguen los deseos carnales del hombre pasado. Esto no es posible. Ciertamente es blanco y negro. Es uno, o sea Dios, o lo otro, el mundo. Una mezcla de ambas no funciona. Número 3. Tentaciones provenientes directamente del diablo. En Mateo 4, 1 al 11, encontramos al diablo hablando directamente con Jesús. Pero, ¿cómo lo hizo? La respuesta está en el espíritu, por revelación, por así decirlo. Me gustaría dedicarle algún tiempo a esta categoría, pues dada la ignorancia que existe, frecuentemente vemos a individuos atribuyendo a Dios cualquier cosa que proviene del terreno espiritual. Pero eso no es así. Yo solía creer que por ser cristiano, el diablo no puede hablarme. Pero puede, él lo hizo con Jesús. Si decidimos ignorar esta posibilidad y considerar que todo lo que viene del mundo espiritual proviene de Dios, entonces estamos abriendo una puerta al diablo para dirigirnos por el mal. Este mal camino nos da información falsa en la que nosotros creeremos, porque pensamos que ya que claramente proviene del campo espiritual, procede de Dios. Empíricamente he observado que esto sucede cuando la gente ansía alguna cosa, Hacían algo con tanta fuerza que cuando oran sobre eso, escuchan solo la respuesta que ellos desean. En otras palabras, no son neutrales, quieren hacer la voluntad de Dios, cualquiera que ésta pueda hacer. Contrariamente, ellos simplemente quieren una confirmación de lo que tanto desean. Ellos están codiciando algo y por tanto abriendo la puerta al demonio para que les dé falsa información espiritual que cuando la siguen les conducirá a grandes problemas. Esa es la razón por la cual usted tiene que juzgar lo que recibe como información espiritual de acuerdo con la palabra de Dios. Lo que usted supuestamente ha escuchado del terreno espiritual está alineado con la palabra de Dios tanto en cuanto a su contenido como en la manera en que fluye. Si no es así, entonces debe rechazarlo sin preguntar. Tristemente, muchos hermanos no comprueban lo que supuestamente han escuchado del terreno espiritual para ver si cuadra con la palabra de Dios. Por ejemplo... He visto gente que dicen ser, ser cristianos cometiendo adulterio, divorciándose de sus esposas cristianas y casándose con otras, quienes también dicen ser cristianas. Y como si todo esto fuera poco, justifican sus acciones diciendo que supuestamente Dios le dijo que lo hicieran. ¿Podría Dios decirle que hicieran algo así? No. ¿Cómo lo sabemos? Porque un consejo de este tipo es completamente opuesto a la palabra de Dios lo que verdaderamente sucedió y la palabra lo explica clara y plenamente es que al no estar vigilantes fueron atraídos por su propia lujuria y seducción abriendo por tanto la puerta al demonio si realmente alguien les dijo que actuaran así ese no, fue, ese no fue Dios sino el mismo demonio la palabra de Dios es por tanto la medida contra la cual cualquier información que provenga del terreno espiritual debe ser medida y evaluada Jesús también hizo esto cuando usó la palabra de Dios para combatir a Satanás y sus tentaciones. Todas sus respuestas comenzaban con, está escrito, en lo concerniente a la superioridad de la palabra de Dios contra cualquier revelación, incluso si esta proviene de una manera extraordinaria, Pablo fue muy claro, lo dijo a la iglesia de Gálatas en el capítulo 1, verso 8, y dice, pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia un, un evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema incluso si un ángel del cielo y obviamente este sería un ángel caído un ángel de la oscuridad como exactamente lo es satanás baja y comienza a predicar un evangelio diferente al que pablo por revelación de jesucristo recibió y les predicó este sería un ángel maldito obtener información del terreno espiritual no es suficiente esta información también tiene que proceder de la fuente correcta del terreno espiritual. De lo contrario, es una tentación y un ataque del demonio. Y para conocer la procedencia de la información, usted tiene que evaluarla según la única medida válida, o sea, la palabra de Dios. Le damos las gracias por escucharnos y le invitamos a que escuche a nuestra emisora en el enlace que dejamos en el comentario. De igual forma puede escuchar nuestra emisora 24 horas a través del número arriba indicado. Esperamos poder escuchar la próxima vez, si así Dios lo permite. Dios les bendiga grandemente.